Hay que ir paso a paso. Aún no hemos puesto a un ser humano sobre la superficie de Marte, porque es muy difícil. Actualmente hemos llevado ya varias misiones robóticas y satélites alrededor de Marte, en un viaje que aproximadamente tarda siete meses. En el mejor de los casos, duraría cinco meses. Eso es demasiado tiempo para un viaje interplanetario para un ser humano. El ser humano es muy frágil. Sería víctima de los rayos cósmicos que abundarían durante todo ese recorrido. Así que el primer paso es tratar de mejorar los sistemas de propulsión que tenemos actualmente. Ahora mismo seguimos usando sistemas basados en combustibles, es decir, eh, motores químicos. Tenemos que avanzar en eso para poder reducir el tiempo de viaje quizá a menos de un mes o un par de semanas. Eso está en camino, pero no hemos llegado. Antes de la década de los 30, ya tendremos muestras retornadas hacia las de, de la superficie de Marte y entenderemos mejor los retos tecnológicos que nos enfrentaremos ahí. Una vez que reduzcamos el tiempo de viaje, también reduciremos el tiempo de regreso. Y será posible hacer una pequeña visita a la superficie marciana de seres humanos. Luego, entenderemos mejor las, los problemas técnicos como la falta de atmósfera, la reducción en la gravedad y el bombardeo de partículas solares y cósmicas. Y entonces podremos plantear soluciones para que el hombre pueda colonizar Marte.